Hola, en este video les mostraremos cómo y qué podemos modificar del carácter en nuestros documentos. Por ejemplo, la fuente, el estilo, el tamaño, el color, los efectos o la posición. Veamos cómo hacerlo. Primero, seleccionamos el texto que queremos modificar. Una vez marcado el texto, vamos a la barra de menú. Hacemos clic en Formato y vamos a la casilla Carácter. Ahí abrirá un cuadro de diálogo con algunas pestañas, que son tipo de letra, efectos tipográficos, posición, hiperenlace, fondo y bordes. En tipo de letra podremos modificar el tipo de letra y lo visualizaremos en la vista previa. Aquí hay dos ejemplos. Luego en estilo... Seleccionaremos entre negrita, cursiva y negrita cursiva, o normal. También podremos modificar el tamaño del carácter. Al hacer clic en aceptar, se guardarán nuestros cambios. Lo podemos visualizar en el documento. También podremos darle formato de carácter desde la barra de herramientas con los botones. Aparece el tipo de letra, el tamaño, el estilo para hacer modificaciones rápidas. Volvemos nuevamente a formato de carácter y vamos a la pestaña efectos de fuente. Aquí podemos seleccionar el color de nuestro carácter si hacemos subrayado o subrayado que es la línea sobre el carácter, si hacemos tachado del texto y aquí encontramos varias opciones. También tenemos la posibilidad en efectos de cambiar todo el texto a mayúsculas o todo a minúsculas, como sea necesario. También podemos darle relieve al texto, contorno, sombra, hacerlo intermitente. Son algunas de las posibilidades que nos brindan los efectos tipográficos. Nuevamente hacemos clic en aceptar y serán guardados los cambios que hemos realizado. Volvemos a darle formato y ver otra pestaña, que es posición. Si elegimos posición, se puede rotar el texto, cambiar el espacio entre los caracteres y la escala entre los mismos. También podemos establecer algún carácter como subíndice y supraíndice. Aquí tienen todas las opciones. fondo, donde podremos modificar el fondo del texto y nos aparece una paleta con los colores que podemos seleccionar. En muchos casos se puede utilizar para resaltar algún texto o alguna frase que queramos. Muchas de estas opciones las podemos realizar desde la barra de herramientas directamente, con los botones que les nombrábamos anteriormente.